¿Se puede jugar Resident Evil Village sin haber jugado Resident Evil 7? Sí, claro que sí. También es importante jugarlo. Pero Resident Evil Village nos da un pequeño resumen para saber qué aconteció en Resident Evil 7. Vale. ¿Cómo empiezo? Mi nombre es Ethan. Ethan Winters.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 Es, ¿Es suficiente? No quiero seguir hablando de ello Hola, sí, bienvenidos a todos y toda la banda a este, tu canal preferido de Gameplay's Edward Play TV Donde no te vamos a mostrar las mejores o peores jugadas más chingonas y mamalones de la historia Sino que te vamos a enseñar a no cagarla y poder disfrutar de tus videojuegos en este preciso momento nos vamos a encontrar en lo que serían las habitaciones, recuerden las habitaciones es la primera parte donde vamos a comenzar este maravilloso juego, no es en la aldea, recuerden eso, muchas veces he escuchado que se dice que estamos comenzando en la aldea, pero en realidad estamos comenzando en algo llamado las habitaciones, lo cual las habitaciones está ubicado o se trata de una población en medio de Europa del Este, se encuentra aislada del resto del mundo. Y tiene un aspecto tenebroso como casi todo en Resident Evil Village. Aún no hemos trascendido más detalles de ese lugar. Pero por lo que podemos ver acá, vamos a perder mucho tiempo si damos muchas vueltas y vueltas y vueltas. En este momento Sup vamos a tratar de mostrarte lo Pongo que, que el debemos hacer. Eh, me pueden disculpar si sí, de pronto no les puedo mostrar la primera parte donde conseguimos esta pieza tan valiosa que hemos colocado ahí. Pero eh, tuve un pequeño inconveniente con la grabación y pues no pude hacer más nada por ella. Así que de igual manera no pasó mucho, fue la entrada a las habitaciones, salen unos que otros Lycans. Los Lycans van a ser los villanos o los monstruos que nos vamos a encontrar en este tipo de mapa. En ese momento estamos haciendo unas vueltas o estamos tasajeando el viento porque bueno, <risa> hay que mirar si el viento se eh, Acá hay otra de las cosas que van, vamos a encontrar, muchas puertas cerradas, no te desesperes. Hay cosas que más adelante se pueden abrir, se pueden explorar, se van a poder explorar. Eh, también tenemos un mapa donde el mapa nos va a indicar a qué lugar debemos ir. Y pues por obvias razones deberíamos ir hacia allá. Eh, pasa que en este momento o sea, vamos a encontrarnos también con cosas muy pero que muy obvias y que el juego te va dirigiendo automáticamente, como lo es, en este caso, esta puerta. Creo que es muy obvio que sí. Sí, sí, sí, ya sabemos que es muy obvio, la verdad, y pasajeamos por eso esta mesa porque nos da un poco de rabia tener que encontrarnos tantas puertas cerradas al comenzar el juego y sin saber... Eh, dónde vamos a ir o a dónde vamos a ir de pronto el mapa nos puede indicar hacia dónde pero muchas de las veces no nos va a decir exactamente oye, tienes que ir hacia la derecha oye, tienes que meterte hacia allá tienes que hacer eso para recordarles que en esta estatua donde la vemos hay una pequeña gema al dispararle la vamos a bajar y la vamos a poder tomar Así que eso también te sirve para cambiarlo por oro, porque en realidad no le hemos encontrado una utilidad muy buena a esa gema, aparte de que nos dé oro. Así que bueno, seguimos explorando el mapa y podemos mirar que todavía hay muchas puertas cerradas, lo cuales no vamos a poder pasar, no vamos a poder hacer nada. Así que este gameplay no se trata de las mejores ni peores jugadas, se trata de ver... Lo que debes hacer para poder disfrutar tu juego o la historia de tu juego de una manera óptima sin perder tanto tiempo revisando otras cosas. Acá te demostramos que vas a perder mucho tiempo si te dedicas a explorar como yo. Le quitas lo divertido hago. a la vida. Sí, sí, sí. Le quitamos lo divertido a la vida, la verdad. Este tipo de cosas suelen pasar y nos quitan lo divertido del juego. Así que... Por eso hemos traído en este momento este tipo de gameplay para ti. Acá podemos revisar nuevamente la casa, vemos que están haciendo un tipo de brujería, eso es satánico, hermano. Acá podemos leer una de las escrituras que nos dejan para poder mirar a la vez nada. La verdad es que aparecen muchos tipos de escrituras, acá parece que durmió alguien o no durmió alguien. La verdad no lo sabemos. Pero y otra de las cosas que también te vas a encontrar, y, y la verdad es que da mucha, pero que mucha rabia, encontrarse con este tipo de cerraduras que dicen fácil de forzar. Y si es fácil de forzar, hasta yo creo que con este cuchillo eh, podríamos romper hasta la madera. Pero estamos en Resident Evil y todo se vale. Aquí todo tiene que ser a través de algo que solo está hecho para eso. Eh, puedes tener un, un arma, puedes tener hasta una lanza de misiles, una lanza cohetes. pero de igual manera no vas a poder romper eso con éxito y poder tomar las piezas que están ahí adentro ¿por qué? porque Resident todo tiene que tener una lógica así que miramos por otra vez el mapa porque estamos un poco perdidos ya al ver que todo está cerrado solamente nos queda una opción y la única opción que nos queda es... Volver a pasar por la casa <ríe> No, no, no, no, no eso fue es algo porque estamos revisando Si sí, de pronto puede aparecer otra bestia Puede aparecer otra cosa al regresarnos a la casa Pero no tenemos suerte con eso Así que continuamos nuestro rumbo Vemos que en el mapa nos señala esa nueva parte que no se ha descubierto Y así podemos revisar a ver qué es lo que hay en realidad, en estas casas no vas a encontrar muchas de las cosas. Vemos un poco de harina, bueno, un polvito nomás mágico. Acá vemos que podemos cerrar la puerta. La verdad, no sé para qué cerrar la puerta porque no le encontré sentido el cerrar la puerta en ese momento. Acá hay más harina. Ese polvito mágico que te gusta, sí. <ríe> ya lo estabas pensando, sí. Aquí encontramos una mina. Esta mina nos puede servir más adelante, sin embargo, yo he decidido no utilizarlas a llegar mucho más adelante. Eh, no, no es necesario que la vayamos a utilizar en ese momento. Bueno, todas las vueltas que dimos anteriormente era para perder el tiempo. La verdad no sé, hay nada. Uh, oh, pero acá sí, acá sí escuchamos que hay movimientos, que hay alguien, nos queremos esconder, pero... No, no, no, acá en Resident no nos podemos esconder y tenemos que enfrentar las situaciones, así que vamos con todas, con este cuchillo de carnicero que podemos destrozar, hasta, oh, pero, pero que es esto, a ver, miremos bien esto, o sea, se escuchan ruidos, pero hay varios lugares a donde podemos de pronto visitar, nos encontramos con estos artefactos que en realidad nos sirven para mejorar municiones, es muy importante recoger todo lo que más podamos porque más adelante vamos a necesitar de muchas balas, vamos a necesitar de mucho armamento para poder cargarnos con otras bestias. Eso no, no es que lo crea o es que lo estoy diciendo por decirlo, sino que en todos los Resident Evil igual. Y sí, esa es la parte de la introducción del Resident Evil Village. Donde le damos a inicio, donde le damos nueva partida. Ahí está el señor espantapájaro. Ok, nos están persiguiendo, pero no sabemos de dónde. Así que por esa razón corremos. Corremos, corremos, corremos. Encontramos más engranajes. Nos encontramos municiones. Eso, cada vez que nos encontremos municiones en Resident Evil. Eso es seguro que hay un enemigo cerca. O viene un enemigo en los próximos minutos o segundos. O yo qué sé. De pronto podremos encontrar algo, algo importante, algo relevante o algo que a veces no, no tiene mucha importancia. Así que bueno, continuamos caminando como ovejas directo al matadero porque no sabemos ni siquiera dónde estamos. Revisamos toda la zona para mirar si de pronto no hay algo que nos podamos perder. ¿no? De eso se trata, eso, de revisar si aún no nos podemos perder algo sin necesidad de regresarnos tantas veces. Así que espero que disfrutes de esta partida y que podamos ver los errores también para que así podamos o tú puedas hacerlos de una manera mucho más perfecta, sin necesidad de equivocarte. Sin necesidad de decirle a tu gente, vean, soy un manco, nah, no he encontrado eso, nah, yo perdí mucho tiempo, duré solamente 30 minutos para pasar todo el recién, ¿eh? ya, yo duré solo 10 minutos, no, na, no. Acá se va a tratar de que tú aprendas cuáles son los errores y por dónde debes caminar exactamente para continuar con la historia y poder luego pasarle un tiempo récord. Así que, ok. Nos encontramos con nuestro primer Lycan. Like. Este, este like no like se primer Lycan salvajes. son... un salvajes, señores. Miren esa velocidad. Miren esa fuerza. Oh, ¡Ay, ay, ay, chino! Ya no me voy Ok, no pasa nada, no pasa nada. Porque de igual manera no nos puede hacer nada a ese triste Lanka. Tenemos la situación bajo control. Tengo bajo control, señores. Así que no se preocupen por nada. Cosa bajo control. Y en ese momento vamos a apreciar. Una de las cosas que. Uh. Uh. Ah. ¡Oh! ¡Señores! ¿Eso es todo? Vaya, a ver, a ver... ¿Qué señores? Bailamos un rato alrededor de la banca, ¿eh? Esperamos un momento... ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? eso es lo que estábamos buscando solamente con un tiro de esta hermosa escopeta que la verdad está muy pero que muy buena bueno continuamos caminando así perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo porque la verdad aquí en ese momento vamos a perder muchísimo el tiempo yo me regresé muchas veces a esa zona ¿por qué? porque se veía muy sospechosa siempre que vemos una zona en un rincón y si un poco oculta nos da como el presentimiento de que hay algo por ahí. O hay algo que nos estamos perdiendo. Pero la verdad es que no había nada que nada que nada. Así que solamente caminamos, caminamos, caminamos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿no? Sí, eso, es todo, ¿eh? <ríe> eso fue, todo. Nos cargamos de ese like Ah, un pobre menor, un pobre... Vandalito de esos. <risa> Ahora continuamos. Nos vamos a un poco... Regenerar la salud porque... Estamos muy dolidos. Nos quedamos un poco afectados de eso. Pero no pasa nada porque de igual manera... Aquí es donde continúa la historia. Y nos vamos a encontrar... con con. la puerta! ¡Por favor! Eh, ¿Qué haces aquí? Ahí. Por favor, no nos hagas nada Vale, tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Esa cosa ni sentimientos tiene oh. Debemos salir de aquí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 Pero como bien sabemos, la gente recién Resident Evil no es muy obediente, que digamos. Pero en ese momento, vean chicos, por esa ventana es donde teníamos que irnos, pero como cosa rara tenemos que investigar qué pasa después de una cinemática, regresarnos y mirar nuevamente todo, sí porque de pronto se nos puede escapar un chulo, se nos puede escapar un pajarraco que no hemos matado, se nos puede escapar un laica, yo qué sé, no sé, hasta la abuela de Tarzan se nos puede escapar por esta motorra. Así que buscamos y buscamos, no encontramos nada, no tenemos éxito y nos vamos a nuestra misión, que es por acá por la ventana. Listo, podemos encontrarnos por acá con algo, vemos esto que no tenemos la manilla, para poder levantar lo que está ahí en ese pozo. Así que no vamos a tener éxito en ese momento de hacer nada ahí. Así que no hay que perder el tiempo. Vamos a continuar. Por acá también perdemos el tiempo. Vemos hacia ese lado izquierdo cuando salimos. Cogemos la pólvora y continuamos por acá. Saltamos y podemos revisar lo que sería esa puerta. Eh, con temor a que no salga algo, pero tranquilos que no hay nada. Solamente hay para poder hacernos una curita, lo cual va a ser muy jugosa y sabrosa porque las vamos a necesitar mucho, recuerden esto, vamos a necesitar muchas curas, muchas municiones más adelante, así que traten de ahorrarlas, yo trataré de ahorrarlas pero también trataré de utilizar muchas municiones para mostrarles una que otras cosas, así ustedes sabrán que solamente deben utilizar ciertas municiones con algunos y no utilizarlas todas como yo lo he hecho para que ustedes no cometan el mismo error así que continuamos mirando todo el sector continuamos mirando y mirando acá vemos que esta puerta nos dice interactuar es decir que es la misión principal pero si le damos a esa puerta como ahora lo vamos a ver estas puertas están totalmente cerradas y bloqueadas por qué no es la puerta que nos estaban pidiendo que abriéramos Sí, sí, señores. Esa, esa es la puerta principal. Y ahora vamos. Aquí, entren, entren, entren. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Vamos, vamos, Rápido, viejito malagradecido. Vamos, viejo. Ver, se escucha el Ahora. Ahora. Oh, de nada. De nada, no. viejo. O sea, de nada, viejo. Ya te estamos ayudando y todavía nos... ¿Qué? Okay, yo yo le... Yo le no suele pego confiar con en nada. una tabla en la cabeza y o lo, lo dejo fuera de la puerta, señores. Estaremos Yo no así, sé ustedes, pero ¿verdad? la reacción de Mejor ese señor, fuera, sí. la verdad es que provoca. ¿Eh? No quiero decir. ¿Qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero la nadie. Ok. Ven, padre. Ayúdame. Madre Miranda siempre los ha protegido. Tenemos que entrar. Mm. Eso me suena más A que Madre Miranda es nuestro enemigo Principal Hola. en todo el juego Hola, ¿hay alguien? A ti no te conocen okay, Luisa, ya, ya sabemos abre, que no soy yo, Elena Somos unos forasteros ¡Un uh, palastero! <risa> Deja Hacen referencia gritar, al recién Te Eagle oirán 4, los monstruos señores, Bien, calma. ¿Quién es? Un amigo. Atrás bueno, ya se que se por creó. Dios, Julian, déjanos entrar en demanda, Olerán la sangre y ¿no? <risa> nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi bueno. problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere okay, que dejemos entrar a un moribundo la nos, la Esta gente señores. son nuestros amigos Venga, entrad okay. Lo puso en orden, lo Hola. puso en orden, señores Eso es lo que queríamos Tú no eres Estos señores acuerdo. están demasiado Nada. alterados No, soy Ita. soy Ita. Julian, por favor, haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? ¿Algo útil? <risa> Señores, lo puso a hacer algo. Bien. Al fin, al fin alguien pone en su lugar la, a estos andy. viejos, sanas, asquerosos y agresivos que tenemos en, en este juego. Así que bueno, si te gustó el video hasta acá lo vamos a Eso, dejar. Por favor, a a los... comparte, dale a la campanita, comenta. Puedes comentar lo que desees en los comentarios y déjanos saber tu opinión.